Bueno, vamos a hacer un ejercicio de práctico de un mapa mental, mm, lo de menos es el tema, he puesto un color azul, podéis diagramar el color que queráis, de lo que se trata es de practicar, os recomiendo que elijáis cinco palabras al azar, mm, puede ser cogiendo un libro señalando una o cualquier, un periódico o pidiendo a alguien que os diga una, una palabra, se trata de ir practicando para coger, para coger un poco de ligereza, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponernos intervalos de 5 o sea, eh, minutos, se trata simplemente de ir eh, refrescando. Vamos a ver, lo importante en este proceso, igual que en la lluvia de ideas, es dejar que las ideas fluyan. Entonces, cualquier cosa que se os ocurra, eh, la ponéis. Porque muchas veces sucede que si no escribimos una palabra eh, porque nos parece que se afrae el lugar o... O por autocensura, muchas veces esa palabra, digamos, que cierra el, cierra el camino y no deja que las demás salgan, de acuerdo? Entonces vamos a empezar eh, cinco minutos diagramando el azul con lo que sea que se nos ocurra, pues por ejemplo olas y rodeamos cada concepto, olas, mar, cielo. Espíritu, es evidente que cada persona va a tener eh, un mapa mental diferente de cada concepto. Espíritu, bueno, vamos a poner tonos, ultramar, turquesa, cobalto... <coughs> añil me sale el añil me lleva a mi infancia a la ropa lavada a mi madre más azul el azul es fresco el fresco puede llevar llegar a frío Hielo, Navidad, el frío también puede ser en el mar, de los diferentes usos del azul, pintura, industria, que puede ser industria pesada, industria de la ropa, eh, manufactura, mmm, azul. Si no se nos ocurre es mejor continuar eh, con el lápiz, haciendo cosas con el lápiz. Bueno, pues esto me da un tsunami, inundación, nadar, ahogarse, aprender. Diverente estamos el cielo. Mmm, ¿qué más cosas el azul? Vamos a ver si fuera un sabor. Helado. Hielo. Me sabe a hielo. Si, no, si os pasa como a mí, que, nos hemos, que os quedáis sin ideas, vamos a pensar en analogías. Es decir, por ejemplo, si el azul fuera un animal, ¿qué animal sería? Si el azul fuera un animal, yo diría que sería un dragón. tiempo pasado, sin tiempo, 50 segundos nos quedan, si el azul fuera una máquina, no se me ocurre una máquina, Sí, bueno sería una máquina creadora de niebla, arriba del cielo y abajo del cielo aquí estaría aquí estaríamos nosotros la tierra los planetas también el universo es azul el universo y el espíritu de acuerdo han pasado los cinco minutos entonces tenemos aquí un montón de ideas sobre las que poder trabajar eh, esto nos puede servir, por ejemplo, para ideas para escribir un cuento. Tomamos varios de estos términos y, y los conjugamos para, y vamos jugando con ellos para poder, hasta que creemos un cuento. Eh, y luego para darnos cuenta de que podemos ir desde los mundos imaginario, imaginarios de los dragones hasta eh, el universo de la infancia, por ejemplo. Os invito a que um, hagáis el diagrama del mapa mental de um, otras cuatro cosas por lo menos. Por ejemplo, de mesa, correr, casa y árbol. Muchas gracias.